ciudad, por mi ciudad, Hoy vamos a hablar de los amigos de la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5.9 Si tú eres un verdadero hijo de Dios o una hija de Dios, debes ser un amigo de la paz, de la paz de Colombia. No importa en qué lugar del país u otra nación te encuentres, qué ocupación tengas o qué iglesia perteneces. Hace más de medio siglo que tu país, mi país, Colombia, ha sido objeto de un conflicto egoísta, de una guerra con un sentido oculto que tiene que llegar a su fin. Porque así dicen las sagradas escrituras, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Jesús reconoce el valor de dos pequeños pajarillos, cuanto más el alma de cada hombre, mujer o niño, que indiscriminadamente ha sido obligado a aportar un arma por la situación económica o cualquier motivo antropológico de su entorno social. El único que tiene derecho a dar y quitar la vida, es Dios. Hay alguien o muchos seres que quieren acabar con la humanidad. Jesús no se equivoca cuando nos habla de este grupo de asesinos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Son huestes de maldad que no tienen misericordia porque perdieron ese valor cuando fueron arrojados a la tierra. Visita nuestra página web en cpascolblogpod.com Únete a Júbilo Colombia en Facebook, porque hay miles de demonios que persisten en hacer el mal, pero hay millones de ángeles como tú que pueden hacer el bien. Recuerda, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sigue.